Ya sabes que la forma en la que usas tu cuerpo te ayuda un montón a generar mensajes magnéticos. Pues según tu propia postura corporal, vas a conseguir que tu voz se proyecte mejor hacia quien te escucha y que le lleguen todos los matices. La voz es tu propio instrumento musical. Con la voz puedes jugar, usar su volumen, el tono de la voz, los cambios de ritmo para alinear tus mensajes de forma que sean mucho más apetecibles. Si quieres saber más acerca del uso de la voz para captar la atención de quien te escucha, suscríbete a nuestro boletín. Lo que enviamos por correo es exclusivo para personas suscriptoras. Puedes hacerlo en el enlace de la descripción. Adiós. Adiós.